Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los Estados Unidos y hoy yo les vengo a hablar de la posibilidad que ustedes adquieren la ciudadanía americana nunca ha habido un momento en cual aplicar y hacerse ciudadano es más difícil ¿por qué más difícil? porque lamentablemente nuestro presidente y las personas alrededor de él no desean que uno se haga ciudadano porque tienen temor aquí a mañana que los recién ciudadanos no votan al favor del partido de nuestro presidente. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Para que tengan idea, los que son miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército, estas personas automáticamente debido a que estamos en un periodo de conflicto típicamente tienen acceso directo a la ciudadanía y el presidente ha hecho todo lo posible desde que él ascendió a la presidencia que a esta persona se le demora más y más y más su candidatura para la ciudadanía los que no saben hablar inglés porque llegan acá a una edad muy avanzada tienen excepción Médica que les permite hacerse ciudadanos sin tener que hablar el inglés. También se les está haciendo muy difícil este proceso. Los que tienen pasados delictivos y los que no tienen pasados delictivos, pero se les sospecha que debido a lo que ellos hacen durante eh, su vida normal, por ejemplo, ha habido hasta acusaciones que personas trabajando en lugares donde cultivan marihuana medicinal que es legal y se vende legalmente por el hecho que ellos simplemente trabajan en estos lugares, les quieren denegar la ciudadanía americana. Totalmente absurdo. Pero este es el momento que ustedes meritan tener abogado a su lado, porque cuando uno tiene abogado en el proceso de la ciudadanía, ese abogado entra con ustedes a la entrevista. Y él puede ser su guardián, su defensor en esa entrevista. Mi oficina se ofrece a usted para que nosotros lo representemos con respecto a la ciudadanía, búscanos, llámanos al 305-446-8686, 305-446-8686 o en la pantalla está nuestro acceso a el correo electrónico. Muchísimas gracias.